Acá estamos en la Iglesia San José, en Piedra Blanca, Catamarca, República Argentina. Así que bueno, es muy bienvenido, muchas gracias por su tiempo, Juan. Eh, que comento un poquito por qué la importancia de este, de este espacio. Muy, muy buenas tardes para todos, entonces, para usted también. Bueno, este es muy importante, dado que es la iglesia matriz que tiene el departamento, la iglesia cabecera, donde se encuentran cosas... Muy linda de la historia, sobre todo las imágenes que hay, ¿no es cierto? Es una iglesia que está montada con dos galerías al costado. Es la misma simulación eh, de la antigua Catedral de Catamarca. Tenemos acá... A crucer... En, en el asiento donde se encuentra la imagen de, del Beato Esquiu. Ahí podemos ahí, ver. Sí, ahí está sí. el asiento donde se simboliza que Esquiu está sentado después de haber estado sentado con un hombre de edad, que posiblemente se decían que era un ángel que lo visitó para darle fuerza en, en, sobre el, lo que tenía que decir sobre la Constitución Nacional. Bueno, eh, ese señor eh, le dice a Eskiú que se quede tranquilo, que uh -huh. todo le iba a salir bien, eh, que realmente eh, Dios le iba a alumbrar desde el cielo para que todo saliera bien. Entonces eh, Eskiú eh, corre hacia la galería para darle las gracias, pero nunca lo encontró a él, ¿no es cierto? Entonces se dice que posiblemente era un ángel que lo había, eh, lo había visitado para darle fuerza espiritual.